Hola, soy Ana Trujillo de Ate Producciones, apoyando aquí al TEF. Eh, os invitamos a que vengáis el día 29 de septiembre a Ateneo de No Barres, festival para los 20 años, o sea, homenaje. Eh,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 Painted, painted, painted, painted.